gente de youtube, um, um, solo grabé para informarles que hoy vamos a estar en vez de 41 a 40 grados esta, hasta la tarde, como pues ya quisiera que se vaya esta oleada de calor, ustedes qué opinan? sigan el ejemplo a de 97 que ya fue otoño en Uruguay Cierto, Mr. Defty, Mr. Defty 97, ¿a cuántos grados de temperatura está allá en Uruguay? O sea, no tan frío. Si lo sabes, déjame en los comentarios. que les haya gustado el video recuerden darle like compartan con nosotros y suscríbanse al canal y hagan promos y compartan muchísimo este video hasta aquí se despide el vídeo de youtube y pues nos vemos hasta la próxima